Hola a todos chavales. soy soy de 36 y Seth. bienvenidos al canal de JRPGamer Y hoy estamos aquí en Shovel Knight, otra vez, con el segundo episodio Y bueno chavales, os cuento qué pasó cuando dejé de grabar allá el primero Fue pues, total, me moví un poco, no sé si recordáis que Shovel Knight acababa de despertarse Me moví un poco para pasar de pantalla y en lo que llevamos fue a, a este mapa de niveles Un poco parecido a, a lo que sería el Mario Y entré en el siguiente nivel, consistente en esta villa y vaya, este hombre de aquí me explicó que podía hablar con la gente pulsando el botón de hacia arriba. Y fui hablando con todo el mundo. Encontré a este bardo de aquí. No, a este pescador no. No, a este pescador tampoco. <risa> okay. encontramos a este bardo al cual le podemos dar las partituras y nos las compra por 500 de... 500 de oro. Vale, y si seguimos por aquí, encontramos la tienda de comida y de magia. Hablando con este personaje aquí, el cabra turgo. Podemos comprar vales de comida y de... De magia, efectivamente. Entonces, antes le he comprado un vale de comida, me ha costado miel de oro. Y luego he podido venir a canjearlo aquí arriba por uno más de vida, como veis arriba. Todavía no puedo comprar los de magia, aparentemente. Y eso era en principio porque no tenía magia. Pero luego, si bajamos por aquí, hemos llegado a este sótano, en el cual había unos cuantos personajes aparentemente irrelevantes para la historia. Quizás esta es más importante. No sé... Que ya es la metáfora que... Bueno. Tiene un poco de metáfora, es bastante directo. Encontramos también aquí a la, a la abuela, la cual nos va dando todos los datos de, de lo que hemos ido encontrando a lo largo de, de, la, de la historia, vaya. De cuántos personajes hemos matado, de cuántos hemos recolectado, cuántos montículos hemos cavado. Y por aquí encontrábamos a, a, al profeta extraño este, que nos habla de eh, el rey Truchantana. Nos vende un par de, de, de cálices. Pero todavía no sé para qué sirven, así que de momento los dejé. Y ya está. Ya vamos a hablar con este hombre, con Chester, el cual nos vendía reliquias, que son efectos prácticos magia. Como veis, salen en el, en el menú de la X y son la caña de pescar, que la reliquia tiene poco, la verdad, pero que nos permite capturar peces que imagino que regenerarán vida. Y en ocasiones objetos que dan dinero. Y tenemos también la esfera del caos, que no si me la dejar lanzar. Ah, vale, sí, efectivamente. Esa es la esfera del caos. Hace daño cada vez que choque con algo. Y voy a mirar que acabo de ver en el equipo que tengo. Ah, vale. Esta es la mejora de salud. partituras Y balas de comida que ya no tengo ninguno. Vale. Pues saliendo de, de este lugar. Y si seguíamos hacia la derecha, desde el Cabra Turbo, encontrábamos un poco más de ciudad. Aquí podemos encontrar un montículo. Lo voy a volver a acabar, no, no da, ahora bueno nunca. Pero da igual, ya lo acabo por gusto. Y ahí arriba hay un cofre y una partitura. Este personaje de aquí, esta ADA, nos ayuda a interaccionar con amigo, pero como no tengo amigo de momento, eh, pasaremos de ella. Y este personaje que parecía importante tampoco dice nada realmente relevante. Así que, volviendo al mapa del mundo, podemos acceder aquí a Charcatruchanzana, a la cual vine, y solo encontré a este hombre. Que nos habla de alguien que que, que estaba hablando de algo. Está, está con su reflexión. La vamos a dejar solo porque tampoco hay nivel. Y tenemos dos posibles niveles a partir de aquí. Uno es la fortaleza de King Knights. Y la otra es eh, la finca de, de Spectre Knights. Que son los dos próximos objetivos. Como veis aquí tenemos dos, eh, dos sellos. El primero es el de Specter Knight y el siguiente es el de King Knights. Así que vamos a empezar por Spectarmate, Porque imagino que si el sello está delante es porque hay que pasárselo primero Así que vamos a ello Y este va a ser el nivel de hoy ¡Ay! ¡Oh, que salto más parkour! ¡Madre mía! Vale, vamos este, Esto es ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh, qué guay! Vale ¡Oh! Tío, chaval! A vale, ver esto, lo levanto, perfecto. hasta el estampo. Venga, almendra. Pa. Enganchamos aquí. Como veis ha cambiado todo el terreno. Y también los marcadores de. De dónde están los.. Eh, las gemillas, vaya. Los objetos escondidos del mapa también han cambiado como indicarlos. Ahora usan estas calaverillas. Vale, me dan magia. Igual bueno, les molan las bolas, ¿no? Este las bombas en este juego Me pregunto si lo hubiera Paleado, igual petado, acelerado este ¡Op, op! Antes lo digo, chaval ¡Uy! Mierda, ahora no puedo subir No, me he perdido el cofre O sea que realmente no es la bomba Si le pego con la mano también ¿Eh? Mierda Vale, a ver Voy a volver al checkpoint, aunque sea Me vale. va vale, a recibir daño A ver, perder la cabeza un rato Ahí, perfecto Vamos vale, al cofre A ver si puedo romper Mi cago en todo No pasa nada ese no esconde nada, imagino Vale, una de las cosas que descubrí Mientras no estabas clavando Era que podemos hacer lo siguiente ya ¿yes? Si saltamos a la bola de cristal La convertimos en una gema rosita Y unos cuantas monedillas de uno A cambio de no poder volver a usar ese checkpoint En todo el nivel Vale, mierda Tendría que haber usado ese enemigo Para saltar Ya es bien inútil, ¿eh? No voy a poder volver a llegar ahí arriba, ¿eh? Vale, pasando. A ver, fuera. Oh, qué edad. Ah. A ver. Vale, lo tengo, lo tengo. No, que la Ah, oh, con la L. Cambio de magia. Esto no lo sabía, lo he sin querer. Bueno, menos me ha dado ahora. Me, me ha regenerado bastante vida. O sea que nadie esperaba que. Dentro de los desarrolladores, no se esperaba que me lo cargase a la primera. Da, da, da que pensar. ¡Oh, chaval! Vale, a ver, o sea. Esos bichos saltan mucho. Creo que voy a pasar de nada Por el momento Fuera Vale oh, Qué horror De zona Esto me recuerda No sé qué juego me recuerda Pero esto lo he visto antes Ah oh, No, fuera Estoy pillando un poquito, ¿no? En la oscuridad. Vale, pillo el rubir. y el otro. Baja. Me engancha, ¿eh? Me descuida y me engancha este hombre. Vale, pues vamos por aquí. Y segundo checkpoint. Este no me lo voy a cargar que... No me apetece volver a pasar por esta zona Vale ¡Ah! ¡Oh! ¡Uff, chaval! Estoy ya dos de vida Bueno, tengo el ¿Qué se, ¿Qué se ¿Para dónde? ¿Para qué sirven estas cosas, tío? Ahí solo espectro Ah, oh, qué guay, ¡Qué de de posición los sprites. ¡Invoking tocho! ¡Oh! Nos ahogamos nosotros, ¿eh? Aquí. No sé si puede llegar hasta el fondo. Igual se queda flotando, pero no me quiero arriesgar. Oh, ¿Veis que habría un poquito el agua de abajo a la izquierda? Eso debería poder ser pescable. Así que voy a intentarlo. Vale, tr ¡Truchanzana! ¡Hemos encontrado truchanzana! No me comáis, os lo ruego del rey truchanzana Vale, pero no tenéis que hacer truchanzana alguno Así oh, que para eso es el Cali Vale, yo creo que la próxima vez que pasemos por La ciudad me voy a comprar uno de esos, eh Sal. Ver, es que me dan miedo, unos miedos esos pinchos. O sea, llamadme hipocondriaco. Oh, Dios no, otro de estos no. Que además hay un escarabajo nuevo, que es rojo. Oh, mierda. Vale, la magia tampoco se ve, no echa luz. Vamos, pega un rayito. Ahí un no agujero. No sé si con el... Ah, que no sé si no sigue el... El camino de, de la pared. Pensaba que el camino de la pared era como una especie de día. Pero solo lo es por un lado. ¿Vale? Vale, perfecto. Oh, me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado. Oh. A ver. Pues ya no puedo bajar, ¿no? imagino que... Con la cabeza de este tío Vale, efectivamente Vamos paleando Hasta su objetivo Hasta vale, mi objetivo en realidad vamos, un tirito mágico ¡Oh! ¡Chaval! ¡No! Estoy bajo, estoy bajo Estoy a uno Vale, espero que haya comida ¡Buena! Vale, vale, esto me gusta, ¿eh? No sé si... Me, me, soy un poco idiota Vale, aquí no llego en principio Entonces solo hay un camino, vale Va Hacia la derecha Y checkpoints Y más que checkpoints no, sé, no no me lo quiero cargar por si acaso, pero... Pero es como que lleva bueno, ¿no? Vamos a ver a la lápida Libramos de este Y a ver ¿En serio, tío? Vale Lo tengo, lo tengo Ah espera esto aquí por más Uy, chaval como la ha jugado La oh, partitura vale que he cambiado de zona y respondían los mierda bueno al menos se ha muerto por mí vale ya me he acostumbrado a los enemigos de esta zona. Vale. ¿O okay, qué narices? Pues me da, eh Vale Bueno, no está mal He Sobrevivido, me ha dado otro pollo 8 points No se me olvide Ya estamos Deben quedar muchos ya, eh No sé si llevo 4 o 5 Pero el mapa anterior tenía 4 Chal Vale, paremos, paremos, paremos ho, ho. Tengo que eliminar esa plataforma. Vale, me he chocado con el costado. Vale, estoy encima, estoy encima. Tengo... No veo absolutamente nada. No, no. Me he chocado con el esqueleto. Vale, son cinco checkpoints, me queda uno. Antes del boss. Eh, está muy muerto Estoy interceptado. No puede ser Ostras chaval He perdido ahí todo Todo el flow en un momento Y además Ver la barra de vida del enemigo Final No me anima para nada Estoy Encima Aquí estoy. Estoy tirando magia, me quedan doce solo. Ay, parecía que estaba quieto. Esta la dejamos. Vale, tienes plataforma. Y por fin, chaval, el checkpoint. Estaba ya. Me cagada en mi armadura. En mi cerule armadura. Vale, esto es, es evidente que aquí va a estar Specter Knight, ¿eh? ¿Preparados? ¡Vamos! Con mis 12 de magia. Mis patéticos 12 de magia, pero vamos a ello. Este no es lugar para vivos, mortal. Se os convocará cuando llegue vuestra hora. Que os llegará, como le llegó a vuestro amorcito Shield Knight. No creeré las patrañas de un fantasma. Vuestra mera existencia no es más que un engaño. <risa> la hechicera está llena de sorpresas. Me otorgó una nueva vida. ¿Para qué os prive de la vuestra? <risa> Chaval, si <sí> tiene vida. <risa> la hechicera sí que le ha otorgado vida, sí. Uy, va. ¿Cómo mola, eh. Vale. Esto que me falla, eh. Me va a reventar muy duro, eh. Oh. Oh, tío. Me dan hasta los esqueletos, con ¿En serio? ¿Le esquivo el golpe y me hago daño al caer? Está fuerísima, eh. O sea, este tío parece imposible, ¿eh? Voy a perder todo mi oro. Este paso. Vale, si nos sentamos presentaciones, anda. Está muy, muy, muy chetado. Vale, creo que controlando la posición Mierda <risa> Podemos hacerlo mucho mejor vale. Mierda O no lo podía esquivar No, no, no, para aquí abajo Si sí, es que para aquí abajo 1, 2. Buena. No, me ha dado. A ver. Vale, está abajo, está abajo. Está por debajo de la mitad. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, ah, ah! Vale, ha dado un par. Estoy a 3. él está, vale, está a 7. 1. Está a 6. Y yo a 2 la luz! 0-1 vale, esto ya... Tiene esperanza, eh Vale Estivo. Estivo. ¡No! Chaval, que guadañazo me ha caído Esta en la 4 de vida Adelante Vale sí. sí Yo creo que controlándole la posición es muy fácil Bueno, relativamente fácil vale. si Se va, si se va no te voy a acertar, ¿sabes? No, no, no Me ha dado tiempo a subir Qué creí que estoy Vale, fuera Eh, ahora le tiramos alta Mira, estoy cambiando de magia vale. Tengo Tengo Mierda, no le he caído bien Vale No, ¿en serio? Eso le he dado si tira. Vale, vale, me estoy... Buena, buena, buena, buena me He cerrado aquí un montón, ¿no? Vale, lo tengo, lo tengo ¿Está un toque? ¿No? ¿No puede ser? ¿No? No me lo creo... ¡Uh, chaval, qué épico! ¡Madre mía, qué épico! Una de vida! O sea, le he dejado en cinco... Y se ha empezado a chetar conmigo ma... Lo que no está escrito. Este ya no se levanta, eh. El del. El Black Knight de la primera fase se levantó. Vale, parece que Soul Knight se vuelve a dormir al final de, de... esta etapa de... Del juego. El sueño parece distinto. Esta vez no ha habido sueño, no ha habido fase de, de levantarse el Knight. Vamos a levantarnos porque... Con un poco de suerte va a pasar lo mismo que al final del episodio anterior. Y conquistado. Vemos aquí cómo se va el sello. ¿Qué dices? ¿Es eso? ¿Qué es esto? Bueno, chavales. Al final he acabado volviendo a la, a la fase del mapa. He tenido que salir del perfil y volver a entrar. Pero parece que no he perdido nada de progreso. Más que lo que hubiese hecho en esta zona. Que en realidad no he hecho absolutamente nada. He salido nada más a entrar. Y bueno, vamos a dejar el combate contra este caballero. Para el próximo episodio. Así que ha sido todo por este capítulo. Hasta la próxima.